Oh. Oh. Concha, concha. Les presento a William Wallace. Personaje que recién apretó su eje para que su rueda no se salga. ¿Es primera vez en tu vida que lo apretas? Sí. Ahora. ¿Te, ¿Te, te si sientes orgulloso? Sí, creo que voy a vivir. <risa> Mira dónde estamos de nuevo. ¿Qué tal? Sí, cuéntame, Valentina Paz, ¿qué fue lo que te atrajo del mountain bike? Tú me Yo te lo ligué, fue mi culpa. Uh -huh. <ríe> Para el otro lado. Ahí está, perfecto. ¿Queréis ir abriendo, Daniel? De Démole. No. Bo... Eso es peligrosísimo. Vamos este, bo... no, no, no. no, no, no. en bueno, modo flow, sí, bo... Sí, vamos, tranqui. No, no, anda en ¿no? modo no, abuelita. No en no, no, flow. No, no, no. <ríe> Abueli flow. ¿Cómo es JP? Sí, sí, sí. Woo. ¡Chayando! ¿Cómo te sientes? ¡Macán! Uf. Hola, ¿qué tal? <ríe> Oh, como está derrotado este. Oh, aquí está suelto. ¿Qué te pareció? Bien. Tengo un poco de polvo. ¿Eh? Algo de polvo había en la hoja. pues este está loco. ¿Cómo estuvo, Rico? Rico. Oh, para precalentar filete. ¿Cómo hay del caliper? ¿Qué se soltó? Se corrió, bueno. después lo enderecé, no sé por qué, bueno. si no está suelto. Está bastante suelto igual, bueno. ¿Sí? ve como que va ah, está está ahí. Sí. Ahí está sí. tomando. Queda parada como una antena. Estamos en el andarivel subiendo al bike park. Y esta es la vista 360 de todo lo que está pasando aquí una nueva, un nuevo punto de vista para los espectadores de... me mandaron vamos motocross y vamos parando un poquito igual que la vez pasada se me tocó todo el shifter ¡Qué rico! Gondos. ¡Wow! ¡Pasado! <risa> <¡Wow! ¡Woo! risa> Acá voy a parar un poco A esperar a los chiquillos ¡Grande cabros! ¡Woo! ¡Se me soltó el chiste! ¿Todo bien? Sí. me soltó el shifter, pero todo bien. ¡Ah! Oh, ¡Qué estilo, cabrón! Sí. Estaba rica se ha bajado. ¿eh? ¿Estamos? ¿Estamos? Estamos. Estamos. vamos. Let's go. ¿Cómo ahí vale bien? Bien. Sí. Atenta, está vamos! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Agarren el no, no, no, no, no. Oh. Vamos, vamos. No. oh. <risa> bueno, no había nada. <risa> Concha, mi chifter. Se me salió el chifter. El chifter. También yo no le hicieron mantención a su bicicleta antes de salir. ¿Es el problema? Que realmente es de salir. <risa> ¿Estáis levantando el caliber? Sí. Mecánica. Te perfecto, bueno. Nunca que funcione, weón. Bueno. Estamos todos, vamos, Condor. Oh, no, se apagó parece. Amor, esta cuestión no tiene ni un sonido. ¿La paqué? oh Perdón. Le pegué a todo. ¿Condor, Condor, Condor? Vamos, vamos, vamos. Dani, vamos. Te sigo, weón, bueno, nada te sigo. Yo te sigo. Oh, oh, hablando. ¡Uf! La wea rápida! ¡Oh, está buena, Hola, oh, oh, ¡La cagó para uh. ser rápida, weah! ¿Cómo va? ahí? Bien. Cacha seca. Haz ah, todo un poquito más para acá por si viene alguien fuerte. ¿Le damos que viene acá? ¡Usted, step go, go, go! go, go, go, go. ¡Vamos! esta pizza. como ¿Cómo está esa raíz, Bueno, ¡Pum! ¡Pum! caro. Dale, dale JP Muy bien señorita ¿Cómo va? Bien <risas> se, se te arranca el gancho ¿Qué te ha parecido el bike park? Bien, maca está muy entretenido Ah, oh, está rico Buen detalle Ahora sí, vamos cabrón. ¿Qué hacemos curvitas de repente? Hey, oh. Curvitas curpitas hey, oh. Yeah. Se Está muy zapateado Bueno, está buenísimo <risa> Está me, zapateado Me llegó a botar la cadena Oh, oh. oh. bueno oh, estaba, no, estaba zapateadísimo tal. Oh estaba muy bueno está suelto. Muy sí, buena. bueno, está suelto. Uy, no bueno, bueno. me voy la rueda delantera, está suelto. Y los zapateos, weón. Bueno. <ríe> <ríe> Recíbela y cámara. que te dure. Hazla <ríe> durar. Dani, está ahí con cámara. Sí. sí. Y ¿Te la dejaron tubular? No, con otra cámara, pero no. con 60 veces. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Condor 2, la estinca. Condor 2. Send it. Tenía un juego. Sí. Se escucha. Dani, Dani, ¿qué estás haciendo ese esa rent bike? ¿Cómo? ¿Seguro que sí? ¿Seguro que sí? no soy tan... ¡Vamos! ¿SuperCrew o Condor 2? ¿Con ¡Ya, vamos! ¿Todo cierto? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¿Te ¡Ya! Yeah. ¡Wow! ¡Tu Bueno, ¿qué estilo, cabrón? Se terminé pegando ¡Wow! Uh. <ríe> bueno, vale. Ahora viene el salto grande. ¿Ahí? ¿Se Sí. sí. Go go go go. Oh. Saliste muy lejos, güey. ¡No <risa> oh. <Me> caíste, loco! <risa> ¡Ni Yo pegué la mega las medias, frenadas en la salida, así Me chanté y tú saliste derecho. ¿Sí? Es que yo me acorda que era rápido esta wea, así había que soltar al menos la regida. Y yo, yo vi la punta y dije, vamos ¡Muy fuerte! Un No cachaba, bueno. No, no, no. Ahora aprendí. No le sigue la agua, dijo. suéltenle todo. Buen terminó en el peral, no, verdad que era, era Bueno, yo iba atrás de este y... bol. ¿Qué está haciendo? O, ¿Por ahí? qué tiró la bicicleta así? No tengo idea. ¿Qué pasó? Vamos, no, William, te sigo. Dale, dale, dale. Presión social. Presión social. Aquí va la sanción. Sí. Oh, Stephen, acá. Oh, oh. Ese está bueno, weón! ¡Oh, qué rico, weón! Oh. <risa> ¡SALVANDO! ¡Fue la igual que haciendo el asumido! <risa> ¡Salvando como campeón, huevón! ¡Qué manera de zafar! ¿Para dónde vamos? ¿Supercross? ¡Vamos! como no, está zapateado oh, esto estaba zapateado sí. era, uh, era para allá era para abajo cuál bueno, estuvo zapateado estuvo zapateadísimo grande valentina paz bueno vale una maestra esta niña hoy día está hecha hija del rigor si no sigue el ritmo se queda atrás jamás mi amor yo te defenderé de estos gorilas. Vale, de la, acá por si viene alguien a fondo. Y... Que le pase lo mismo que a nosotros. Cuidado, cuidado. Era puro polvo. Era puro polvo y no veía nada que ha sido. Como retumba el piso, Don. ¿eh? toco. toco, toco, toco. Estaba pateando. Estaba pateando. Go, go, go, go. Lado, bro. No, bro, no, negros, <risas> sí, <risas> no, no veía nada. Creo que tengo los dientes negros abajo. ¡Polvazo! La tierra sabe mejor acá en el sur. El sur. ¿Cómo vas preciosa? Bien, gracias. Hola. Bueno. Eh, ¿Cómo mucha roca pareciera? Me... Casi sí me voy para adelante. Ahí estaba haciendo todas las bajadas muy buen ritmo, va y bacán. Y primer día, op, op, mejor no digo nada, mejor no digo nada. Acuérdate de intentar ir mirando un poquito más adelante para que vayáis con más equilibrio. Te van a salir curvas un poquito más fluidas. Levanta el mul hombre. Estamos en Chi. El chillán Estamos en Chillán con la Valentina. Hola Valentina, ¿qué me cuentas? El ah. manto, ahí no te das cuenta que cuando haces eso, uno queda como. Entrevista la weón. Eso estamos haciendo una entrevista. ¿Por qué? Porque esta cámara quiere saber si es que tiene algún rider favorito de mountain bike. Un pollo. ¿Un pollo? ¿Cuándo, cuándo esta por primera vez en tu vida? Los loritos Los loritos, pero esa fue la primera vez en tu vida Andaba cuando eres chica Ah, voy que sí Pero te amor, te... no quiero contar cosa ¿Y te pegaste algún porrazo cuando chica? Hay que hayas quedado traumada de por día Sí, no sé, en verdad si fue tanto eso yo creo que No, me gustaron la bicicleta nomás por. ¿Y por qué te gusta ahora? que lo hago contigo El desafío, la adrenalina no. La garra Ups, ¿cuánto más ¿Por qué latero? <risa> bueno, yo, primera vez que estoy listo más rápido que nunca. ¿Dani me seguí? Sí. Vamos, sí. Condor dos. No tienen para el destino de Daniel. Destino final. ¿No son esas bajadas con la guatita contenta que estáis más lento, más letárgico sí, y ¡Hasta! Vamos, démosle. La pierre. es spicy. ¿La has probado? Me da la talla mala. <risa> <risa> Acabamos de comer un rato con los chiquillos de Patreon. Y... Patreon, Dani, ¿tienes <risa> algo que decirnos? Eh, Chiquillos, los dejo invitado a conocer el canal que tengo, estoy abriendo un nuevo canal allá en Conce De eh... YouTube De YouTube, bueno, <risa> de YouTube. bueno eh, conociendo ya los senderos de allá, igual tengo tomas de acá en Chillán y todo bueno, Estoy haciendo unas partes de tips, igual técnicos, eh, tipo blog también de la experiencia andando en bici y eso, pues, la buena onda Y compartir igual, conocer senderos y eso Si quieren conocer los eh, tips se llama... suicida por el de... momento, mi nombre, Daniel Aranea, así lo pueden buscar, man? Daniel Aranea en YouTube con sus tips <risa> suicidas. Yo no le creería nada, yo no pasaría por ese canal. Bueno, por si ningún quieren, motivo. Además, si quieren cachar cómo destruir una rígida básica para empezar, pues <risa> métanse. Si quieren saber cómo destruir una endurera rica para empezar, métanse. <risa> La pelada de cable, bueno. bueno Super View. Eso es lo más hermoso de esta, va. Con permiso. Y el gimbal. Pa, pa, pa, pa. Uh, muchas gracias, cabros. De nada, uh, te, yo te sigo. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? bien. No, bien. No, bien. <risa> no, bien. Ah, ¡Hola, antibarra! ¡Oh! ¡Garrafal! Oh, oh. ¡Amateur! Amateur, amateur. Amateur, amateur. Estamos. ¿De dónde íbamos? ¿Vamos? Veámosle. Ya le pega la cámara. <risa> me falta vuelo <risa> <risa> poquito y pero bien un socio atrás todo bien Sí, todo bien esta parte de acá es muy buena weón bueno. casi morí, casi moriste al frente mío de nuevo de nuevo le damos? ¡Vamos! vamos oh, oh, oh. Casi perdemos a Daniel De nuevo. Otra vez. Toma, rápido, oh qué rico. Uh café. Andrés va en la poligon. La vale va en la snap. Vamos a Condor 2. ¿Puedo ir abriendo? Ir abriendo. ¿Tú? No, con esto. No. Tómatelo con calma. Tú tómatelo con más calma. Todos esta poco van a estar a punto de morir tres veces al frente mío. ¡So! so. Ahora sí, me lo tomo con calma <ríe> Ya. Yeah. ¿Condor dos? Sí, Condor 2. Vamos con amigas mías. Oh, antiparra. Las parras, las parras. Guatita llena. Guatita llena. Ah. está bien? está bien? No, está todo bien. Cuidado vivir vienen aquí alguien. No, no van nada. Está un manubrio. ¿En serio? Andrés Ya por ahí no? Sí. Oh, se es mejor que vaya con la cuestión más chueca. Dale, dale. Bueno. Pista. <ríe> ¡Vamos acá! go! go. ¿Eh? Llave, ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado. Dos de ¡Se me pateó el neumático delantero y se han pero está muy apretado. ¡Ahhh! Ya, voy no, al tallo. Andrés se fue así, a suelo. El Andrés, pues está bien. Ya niños, ¿estamos? Vamos. ¿Cuándo el uno? Señor, sesión. Siento a alguien, afúntate. Dale. dale. Cortito. ¿Estás bien? No, frené, frené un poquitito. Dale, cuidado arriba, William. Eso está para el SAC de la Valentina, ¿no? Sí. ¡Au! ¡No me da ¡No me da no. Es eso, Métele aire a esa supe. No. Es no. Te lo estáis dando peso pluma, bro, y parece lo tuyo es peso pesado ahí en... No estaba muerto, andaba de parranda. No puedo dejar de ponerle un poquito de freno cuando voy subiendo. Tenéis que, tenéis que pensar que tenéis la media caída acá. ¿sí? Bye. No, pero es que siento que me voy a tirar de punta, no sé, como que quedé urgido en la caída que pero tuve, güey. Ya, me sentí que te voy a empuntar. Pero en realidad, igual te saliendo de la rueda atrás, bien. Agachadito, bien compuesto, así firme, mirando sí, para mira. donde vais, no te debería tirar de punta. <risa> bueno, ¿eh? Más abajo y definimos qué hacemos para tener la posibilidad de tomar el andarier. iba a cambiar de pista. Oh. Hay que apretar el freno cuando sentí un sonido así. A darle a la línea nueva. Uh. La antiparra se me engancha en la mochila. Estas ¿No son esas bajadas con la guatita contenta que estáis más lento, más letárgico. Sí, sí, sí. Y jeta? Guatita llena.